Hola amigos de Mexcam, Estamos aquí O estoy aquí más bien Porque estoy solo En la torre más alta de Toronto No sé cómo se llama esa torre CN Torre Tower Y como pueden ver Estoy en la... hasta arriba Se puede ver el downtown O el centro de Toronto que Es realmente impresionante O sea, no, no hay palabras para describir la sensación que estoy teniendo en estos momentos es impresionante ¿cuánto cuesta subirse aquí? cuesta una lana, desde ahorita se los digo cuesta una lana eh, pero conviene pagar el pase del, de la ciudad City, City, City Pass yo no sé. déjenme les muestro miren aquí está, City Pass que te incluye varias atracciones entre ellas la torre Realmente se siente bien padre estar aquí. Sí, voy a subir algunos videos acerca de esto. Eh, hay unos vidrios que si te paras, se ve hasta el fondo. Si sí te da medio miedillo. Pero bueno, seguimos en contacto amigos.